¿Qué tal, mis amados? Bendiciones, gracias, mil, mil gracias, un millón de gracias así Por es. estar con nosotros aquí, con sus amigos Elida Y Rafael Cavazos Así es Dentro de Bienvenidos a RafaelIDATV.com uh -huh. Y estamos en el espacio de Hoy Oramos Sean ustedes todos bienvenidos Ajá y usted puede eh, poner por ahí me gusta y puede suscribirse y puede también compartirlo entre sus amistades y familiares. Fíjate que sí es bien importante que lo compartan. Así es. Sí, eh, claro. Atrás de nosotros tenemos la pecera. Eh, ahí van a estar viendo pescaditos o Los pececitos. Pececitos, de pececitos, de comer, no claro. están pescados, están, están vivos ahí. Así es. Eh, un video que tomamos en vivo eh, en, y ahí está ahí está, ¿verdad? Ahí está entonces es. les agradecemos mucho muchísimo, muchísimo el hecho de que dispongan un tiempo para estar con nosotros así es aquí para transmitirles este programa de hoy oramos de hoy oramos así y miren es. que, que tenemos preocupación por lo que está aconteciendo hoy así en día así y les voy a poner esta imagen El tema de hoy El tema de hoy El mundo está cambiando hoy Parte 1 Parte 1, así es Y se fijan, pusimos ahí el mundo <coughs> al revés No es que yo estaba de cabeza Sino que sentimos <risa> que el mundo es así de sí, cabeza Sí, sí, sí, las cosas han estado cambiando Y, y van a seguir cambiando Sí, sí cuando el mundo debía estar así, de su forma, de, de forma no, no, el lado normal, normal natural. el lado izquierdo, uh -huh. el lado derecho, sentimos que el mundo es así. Pero cuando pusimos, el mundo está cambiando hoy. Aquí en el tema de hoy, quise ampliar la imagen uh -huh. esa que se ve al fondo con esta imagen que es la misma, nada más que aquí está así ampliada. Es. Yo quiero que tú la observes muy bien... ...mi amado, mi amada... ...ahí está un círculo... ...y hay una flechita... <coughs> ...indicando... ...clava tu vista... ...allí al... punto del centro de, de... ...de la imagen esa... ...ahí donde está la flechita... ...ahí está un círculo... ...ahí vas a ver una figura... ...y se ve como un rostro ahí... ...una imagen allí... ...y si ves también... ...abajito de la flecha... Puedes ver también otro rostro más por ahí. Sí. lo más eh, Es como cuando lo, estamos viendo las nubes, que empezamos a ver figuras. Figuras, ¿verdad? sí, sí. Uh -huh. Que se parece a un conejo, que se parece... A un borreguito. A un borreguito, que se parece a un perrito. Que, <risa> Enrique, le, le, das, le das forma, le das figura. Da, tú mismo le das forma. Entonces... Sí, es. ¿Y por qué esto? <coughs> ok. Esto está porque simplemente hay dos situaciones para el ser humano así es y voy a, a poner esa imagen esta imagen representa al ser humano <coughs> puede sí. ser hombre puede ser mujer es, es, es igual correcto pero qué hay en el interior del ser humano ¿Qué no hay? puede estar vacío si está vacío es más fácil que entre el de la mano derecha que el de la mano izquierda Exacto. el de la mano izquierda es tan decente es tan educado que si tú no le permites entrar, él no entra. No entra, así es. El otro se te mete si hay sí, vacío. Exacto, así es. Entonces, ese es el punto, mi amado, mi amada. Por eso está cambiando este mundo y por eso ahorita lo tenemos. Sí, como sí. Como antes dice, con los pies para arriba para no decir las patas. Sí, ¿verdad? así es. Este, Todo ha estado cambiando, ha estado evolucionando y. De una manera. Verdaderamente que. tremenda. Nos preocupa. Nos, nos preocupa, pre sí. ¿Por qué nos preocupa? Por todos y cada uno <coughs> de los correos que Se han recibimos. Uh -huh. Todos los días estamos recibiendo correos. Todos los días, todos los días, todos los días. Habíamos dejado un espacio eh, de hacer videos. Sí. Pero estamos como en un. En un tiempo de un sábado, o sea, de, de, un, de un, un, des espera, un descanso, de, de, un, un... de un despeo, de señor bendísimo para bendecir, Amén. porque si así no estamos es. aquí para bendecirte, Dios estamos aquí. Así es, así es. Entonces no queremos estar Dios aquí, simplemente queremos bendecirte Amén, y cada video que es, hacemos así es. lleva todísima la intención, la intención, así, no toda, todísima la intención. Decierte de bendición Amén. Así es. No hay otra situación Especial aquí Correcto. para nosotros Así Más es. que el de llevarte La bendición más grande que pueda ser posible Para tu vida Amén. Así Por es. eso eh, Estamos dispuestos Siempre a estar aquí Para tratar de ayudarte Y cuando estamos diciendo En ese tema el mundo está cambiando hoy. El mundo está cambiando hoy. Yo no sé si tú ya te dices cuenta, pero el mundo está cambiando. Así es. Así y si no es. te has dado cuenta, abre <coughs> tus ojitos, ábrelos, abre tus oídos que... y empieza a ver a tu alrededor qué está pasando. Uh -huh. Y cuando nosotros estamos viendo todo lo que está aconteciendo... Déjame decirte que los correos mismos que ustedes nos envían y que todos los días estamos recibiendo un correo, todos los, todos días, todos los, los días, días, todos los días, todos los días, todos los días, eh, nos están diciendo la problemática que hay. Por ejemplo, como aquí, apoyo en oración. Uh -huh. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre. Y nomás recibimos un correo. Y, y esto, lo ponemos bueno, inmediatamente en las inmediatamente, manos del Señor Inmediatamente Co Les conteste y yo o uh -huh. no les conteste Nos ponemos En las manos del Amén, Señor Cada correo que, que recibimos Correcto, No importa que sea es. uno Sean cinco, sean cincuenta, sean cien eh, O los miles que ya llevamos Todos están puestos en las manos del Señor Así es Entonces Como no tenemos un sistema automático Para que se esté regresando que muchos esperan que sea en automático No, no es en automático no. no tenemos nada en automático o Al menos no hasta ahorita Cada quien no, tiene no, no necesidades uh -huh. En diferente manera Entonces, Entonces en automático no se puede responder Ante no, cada necesidad no. Mejor los ponemos en las manos del Señor Así es Y de esta manera Que el Señor conteste para, y supla su necesidad Y muchos de los comentarios que hay Aquí, o sea, de, de los temas de, de, los, de, temas. de, de, de los correos, uh -huh. nos invitan a hablar de lo que estamos hablando. Así es. Y esa es una manera, es una <coughs> forma de cómo responder, aunque no digamos, me escribió Juanita, me escribió Lupita, me escribió Enrique, me escribió, no tenemos para qué decir. No, no. Pero basta con que veas para tu izquierda o para tu derecha, para que veas la situación real. De este mundo en el que estamos viviendo El día de hoy, la humanidad Así es Entonces, todo empieza Por esto ¿Quién está en tu corazón? ¿Está el Señor Jesús? ¿O está el enemigo? ¿Por qué? Así es Ahí en Juan 10, 10 nos uh -huh. dice Claramente, el ladrón O sea, Satanás ha venido solamente a hurtar matar, matar y destruir Así es. Jesús dice, pero yo he venido para que tengas vida Y para que y la tengas, tengas en abundancia, en abundancia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué clase de vida tienes? Correcto Si estás en, en un desorden en tu vida uh -huh. Tu hogar está en un desorden Las cosas no están marchando como deben de ser ¿tú, pues, ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién está ahí? Como cuando... Se va el, dirigiendo un vehículo ¿Quién lleva el volante? ¿Quién lleva el volante? ¿Quién lleva el, el timón en el barco? ¿O ¿Quién lleva el timón del barco? Entonces, mi amado mi amada Si no es Dios quien te está dirigiendo Entonces, ¿quién te va dirigiendo? ¿Quién es el que está ahí? ¿Correcto. ¿Quién te hace pensar así? ¿Quién te hace actuar así? así Dios, es. Dios es un Dios de amor Sí, amén, amén, así es. De paz, de consolación, de sosiego. El otro, no, hombre, se va a todo lo ancho y a todo lo largo. Sí, no, es... Viene la ira, viene el enojo, viene el, el coraje, viene el, eh, el, el estrés. Extensor, sí. Entonces, ¿quién? Te voy a poner la imagen para que la, la analices tantito. ¿Quién está en tu corazón? La verdad, la verdad, la verdad aunque sea motivo de escándalo, ¿quién sí. está en tu vida? Si no es el Señor Jesucristo, está el, el enemigo, el diablo, el, el demonio, el satanás. Sí, así es. No hay de otra, no hay de otra. Porque el corazón, las almas vacías, uh -huh. se mete satanás. Sí, el sí, Señor de, Jesucristo no entra en tu vida si tú no le dices, yo te recibo en mi corazón. Sí, no hay sí. otra forma que Él entre en tu corazón. Mientras que tú no le digas que Venga a tu vida y a tu corazón Amén, Por eso el mundo El mundo Está Cambiando hoy En lugar de estar está. En la forma correcta Como está en el lado izquierdo Está en la forma que está en el lado derecho Y así lo tiene La gente, la humanidad Los, los, los mandatarios, los presidentes Los, los gobernadores sí. Los que están en eminencia Sí, el mundo está, este, gimiendo, gimiendo, o sea, por, por precisamente por, por, el hombre, ¿Sí? por la humanidad, sí, sí, porque se han salido las cosas de los cánones establecidos, este, por Dios, uh -huh. y el hombre quiere hacer su voluntad. Deja poner esa otra imagen. nosotros conocemos esto como la Biblia, <coughs> sí. la palabra de Dios, la ley de Dios. El hombre no tiene una Biblia, me refiero a los gobernantes, a los países. Oh. Pero es como si fuera ese libro. Son sus leyes. Sí, las leyes, la, las constituciones y. Es la eso. constitución. La constitución uh -huh. viene siendo como la Biblia de, de, de cada país. Sí, sí, sí. Ahí dice lo que sí y lo que no. Uh -huh. En correcto, la Biblia encontramos nosotros. Lo que sí. Y, y, lo no y lo que no debemos de o hacer o sea, te marca ob la obediencia y te, y te marca acá la desobediencia o sea, por eh, exacto entonces, por eso la Biblia viene a ser el libro de Dios uh -huh. la ley de Dios para el ser humano así es. Pues, uh, eh, también tiene como su Biblia, dicho así entre uh -huh. comillas, sí. la constitución la constitución las decir. leyes, como rigen los, los países sus sí. leyes, entonces cada país tiene su propia Biblia, por así decirlo, en cuanto a su constitución. Exacto. En cuanto a cómo eh, cómo, se cómo a tratar soldado? a un criminal, cómo uh -huh. tratar a, a, a un ser humano correcto, cómo tratar al, al delincuente, cómo tratar al asesino, cómo tratar en al, diferentes al, uh, al, cada posición ah, no sé. de, de, de, de comportamiento del ser humano. Así es. La misma la misma constitución, la, las mismas eh, leyes que se dictan, leyes. ya están escritas. Están escritas. No más que como están escritas por el hombre, no por Dios. Exacto. Ay, hacen cada vez... las, y la uh, y uh, las y famosas y le... reformas. Sí. Y además de eso, los abogados, los, los inteligentes, entre comillas. <ríe> sí, sí. Que no muevan una comita Un puntito de más o de menos O que, que se les escapó Que, que, que, que, que dan que... a entender otra cosa Ay Dios mío, porque les cambian Y los asesinos pueden hasta salir Nomás Así porque es. estaba una comita O estaba un puntito de más o de menos uh -huh, uh -huh. Tremendo mi amado, Así mi amada es, Por eso el mundo Por eso el mundo está como está Está convulsionado Por eso entonces, ¿quién está gobernando el mundo? Entonces, si los gobernantes no tienen a Cristo, ¿a quién tienen? Pues, a los ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mucho Definitivamente ojo! Definitivamente no, pues, no, no están en, en el que deben de estar. Entonces, si las autoridades, desde la más bajita hasta la más alta, si no está Cristo ahí en sus corazones, ¿quién está...? ¿Eh? Sí, no pues. Ojo, ojo, eh, mucho ojo. Definitivamente. Entonces, ¿Quién está gobernando este mundo? Entonces de ahí la importancia. La importancia. De, de ahí estar la importancia. Con el tema de hoy que el mundo está cambiando. Sí. y. Y está cambiando sí. tremendamente. Definitivamente. Miren. Dios es maravilloso, desde la misma creación. ¿o en la misma creación, oh, wow. eh, eh, o sea, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, eh, eh, entonces para, para para poder tener eh, esa relación con Él, esa uh -huh. comunicación, nos dio la, la inteligencia, o sea, o sea, somos seres eh, vivientes inteligentes, uh -huh. pero ¿dónde está la inteligencia ¿Dónde? en la humanidad? Oye, qué buena pregunta. <risa> ¿Dónde? Hey, ¿dó, dó, ¿Dónde está? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Qué dirías? Mundo. <risa> okay. Entonces, es por eso que estamos hablando de esto. Sí, sí. Por ti, por nosotros y por todo el mundo. Porque estamos Así habitando es. aquí esa tierra todavía. Mientras que tengamos vida, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo están nuestros países? ¿Cómo están nuestros países? ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestras autoridades? ¿Cómo están nuestros gobernantes? ¿Cómo están los que vienen o que están deseando gobernar un nuevo país? Sí, o un no, país? No, ahorita están a, a puro pleito. En los dimes y diretes. <ríe> Puros pleitos, puras cosas que, híjole. Entonces, ¿quién tiene la razón? Necesitamos discernimiento. El discernimiento. Es uno de los dones, pero es un don. Sí, es, es un Entonces, don. Entonces necesitas la Biblia, necesitas tener a Jesús en tu vida, en tu corazón, para que puedas tener discernimiento. Claro. Claro que sí. Si mejor. no, así es. Te vas de noche. <coughs> Definitivamente. Y de noche es el otro. Estás en lo correcto. Entonces, mi amado, mi amada, una de las cosas que me ha preocupado un poco, y felicito al pueblo de Colombia, los así de allá es. de Santander, yo no conozco los mucho de para allá porque no, no, no conozco. Hubo una marcha tremenda por lo que eh, se la Secretaría de Educación o algo así se está estableciendo ya eh, algo que es insólito por la identificación de, de género sí sí, desde que el vientre mismo sí ya sí, cuando sí. pasan ahí un aparatito por ahí <coughs> este, en el vientre de la, de la mujer uh -huh. ya le están diciendo si es hombre o es mujer sí, sí ya, ya le están diciendo antes no sabían las parteras que había en aquellos años, nada más por los síntomas, decían, es niño, es niño, es niña, Es niña. Es... Sí. Nada más por los puros síntomas. No, an antes era, era un regalo sorpresa. Ajá. Pero ahora pasan un aparatito por ahí. Y en la pantalla. O sea, mira, mira cómo se ve. Y mira, mira, mira, mira, mira es, es hombre. Es hombre. Mira, mira, mira. Es, es, es mujer. mujer. Sí. Pues sí, o sea. Es, es, es Dios el que el que nos da nos da eso, nos da todo, to, entonces, todo, todo nuestro ser. Entonces, ¿dónde se pierde la identidad? Cuando Satanás entra a la vida de las personas. De las personas. Por eso, los que han perdido su identidad uh -huh. no pueden aceptar la palabra de Dios. No, no, no pueden, no, puede, no, puede. no pueden. No pueden. No pueden aceptar la palabra de Dios porque la palabra de Dios les declara cuál es su identidad. Correcto, así es. Entonces, pero con las leyes modernas, uh -huh. ahora se está estableciendo, porque ya, ya, ya están decretando ya, en algunos ya, países, ya. que te pregunten, oye, ¿tú qué quieres ser? hombre o mujer, sí por ejemplo en los niños, en los niños, en los niños o sea los libros, de, los libros de texto creo que ya están preparados para ese, todo ese ¿Pero cómo? esa onda que si <risa> la persona que quiera preguntarles está viendo que es un niño pues es un niño, claro. para qué le preguntas pues claro. si es una niña, pues es una niña es una niña o sea, nada más para la confusión de, de, de, de sus mentes y, y ahí es donde entra el, el, el Satanás. Ahí, ahí es donde, donde cuando entra. en tu corazón no está el Señor, está el otro, uh -huh. viene toda clase de espíritu de confusión. Exacto, correcto. Simple, sencillo. No tiene no tiene mucho que investigar, hombre, para pa acabar pronto. Y eso es, lo, eso es lo que está predominando, el espíritu de confusión. El espíritu de confusión, ¿por qué? por el desconocimiento de la palabra de Dios. Mira, Oseas 4:6 nos dice un pasaje precioso de la Escritura, estas palabras. Dice, "Mi pueblo, hablando del pueblo, ¿eh? El pueblo, el pueblo de el Dios. que ya le recibió, el que ya le aceptó, <coughs> el que ya le conoce. Dice, "Mi pueblo perece por ¿Qué? falta de, de conocimiento. conocimiento." Así es. Y cuando nos falta el conocimiento, cometemos toda clase de de barbaridad. De barbaridad. Pues sí. Entonces, mi amado y mi amada. Definitivamente, así es. Entonces, mi amado y mi amada. Fíjate la importancia de decir sí, tener el conocimiento de Dios. Tenemos una serie de láminas, pero el tiempo ya se nos empezó a ir. Pero yo quiero hacer una reflexión. Sí. Esta es la parte 1 ya va la, dos, la sí. tres y no sé hasta dónde vayamos a llegar y Enseguida les ponemos las láminas Yo quiero que tú entiendas Por favor mi amada Yo quiero que tú entiendas por favor mi amada Tú que estás haciendo el gran favor de escuchar y de ver Así este es. video Haz conciencia uh -huh. nada más Y vuelvo A reiterar aquí ¿Quién está en tu corazón? ¿Es el Señor Jesús? ¿O es Satanás? ¿Quién crees tú que hace que los matrimonios fracasen? La buena comunicación da la el buen balance. La buena comunicación da el buen balance. ¿En qué? En la pareja y en la sociedad. Y en la sociedad. Así es. Entonces, si el hombre está de un lado y la mujer está de otro lado, pero están en balance, no se caen. No, no. No, no, no se caen, no se caen porque, no están, se caen, en, en buen balance. porque están bien balanceados uh -huh. Ni es más el hombre, ni es más la mujer Aunque Dios hizo al hombre y de ahí dijo eh, eh, eh, Pero no te voy a dejar solo Te voy a hacer tu ayuda idónea Tu idonea. ayuda idónea, así es, amén. amén Y cuando el hombre Pierde su identidad La mujer la toma Por eso en algunos países Ha hecho falta el varón Y por eso hay una presidenta Sí o sí. una primer ministra, o qué sé yo. Entonces, ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué hemos perdido ese, ese, esa identidad de la los, cual nosotros fuimos creados los por val, Dios los valores para salir, bien? Sí, definitivamente. Hay un pasaje precioso ahí, que dice eh, la, la escritura, que él, no, él, él va a proveer siempre para uh -huh. su pueblo... Uh -huh. Sí, un rey, así es. Por así decirlo, uh -huh. ¿quién, quién lo gobierne? Exacto. Y eso significa que Dios es el proveedor. Pero Amén. el hombre tiene que ser obediente a su palabra. Sí. Sí, ahí, según de Crónicas 2:18, dice: Yo confirmaré el trono de tu reino, uh -huh. como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. No, no te, te faltará, faltará varón. Entonces, me quiero decir a los varones, hey, ¿qué onda contigo? Así es. Y a las mujeres, hey, ¿qué onda contigo? Uh -huh. ¿Qué balance tienen ¿Están bien balanceaditos? O Está sea, cada quien en su lugar perfecto. Porque si no están en el lugar perfecto, se desbalancean sí. y al suelo. Tiene que haber una, un, una buena comunicación uh -huh. este, para todas las cosas, para que estén en un buen balance. Exacto, por eso existe tanta separación, pues existe tanto adulterio, pues existe tanta fornicación, por eso hay tanto problema de separación en los hogares, de, por el problema sí. de la familia, que han perdido la estabilidad o el balance. Sí, sí, definitivamente. Ahí está todo. porque qué? Por algo que es bien sencillo, eso lo voy a poner aquí. La comunicación, verdaderamente es... Cuando se rompe esa comunicación, viene el caos. Sí. Definitivamente. Ya por último... Y vamos a continuar en el siguiente Episodio En, el, sí. <risa> en la siguiente parte En el, en el siguiente eh, Déjame hacerte una pregunta Pero sé bien honesto Y sé bien honesta tú Mi amiga que nos estás viendo uh -huh. y, y escuchando ¿Qué tanta Comunicación tienes Con tu esposo O con tu esposa Y aclaro, esposo O esposa No pareja no, no, con tu esposo o tu esposa si estás viviendo con pareja nada más, estás en adulterio 200, bíblico es bíblico, claro ¿Es bíblico? Que sí. el problema es que si no arreglas tus cosas después va a ser peor y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo ¿por qué razón? porque hay un lugar para los desobedientes y el desobedecer la palabra de Dios trae consecuencias, como cuando se desobedece la ley ¿Sí? terrenal también. Definitivamente. Hay consecuencias. Te pasas un alto, puedes tener algún accidente o, está, o das el motivo a que se te puede infraccionar. Sí, porque vas a Así una de velocidad, fácil, así de sencillo. Una velocidad de, este tremenda, o sea, que no está permitida, entonces ya rompiendo la ley. Uh -huh. Vas a romper tu coche, tu carro, tu, tu, la va, moto, va la patineta, en lo que vayas. Un accidente o algo y ya. Trae o su te infracción o, o puedes tener un accidente. La desobediencia trae su consecuencia. L claro. Fíjate que sí. Sí, definitivamente. La desobediencia trae su consecuencia. Por eso también en lo espiritual también es, es idéntico. Es idéntico. Es idéntico. ¿Qué necesitamos es? tú, yo y todo el mundo? Saber quién está gobernando nuestra vida. ¿Quién quieres que te gobierne? ¿Satanás o el Señor? El Señor es bien respetuoso. No entra a tu vida, no entra a tu corazón... ...si tú no le abres la puerta. Satanás se te mete aunque tú no quieras. Así es. ¿Por qué? Porque basta con que no tengas un vacío... ...o tu mismo carácter naturaleza humana, sin Dios... Que hace hacer las cosas indebidas e incorrectas Incorrecto. y ahí se acomoda así es definitivamente Entonces, así es fíjate, están autorizando ya la droga también que, que la, la marihuana ya, eh, ya ya está permitida en, en, en algunos países uh -huh. sí, ¿Ya, sí. Ya, ya, ya, ya deja de ser una, una droga prohibida No no ya, ya te ah, están ya. autorizando como cuando se autorizó el alcohol Sí. Como constructorizar el tabaco? ¿Cuánta gente ha muerto por el alcohol y cuánta gente ha muerto por el tabaco? Así es. Va a seguir habiendo problemas, por eso estamos en un mundo de cabeza. Sí, las armas. El mundo está cambiando. Las armas también. Entonces, mi amado, mi amada, no podemos cerrar este espacio sin antes orar. Así es. Y quiero orar muy especialmente por todos los suscriptores. Gracias por ser un suscriptor de nosotros aquí Así del es. canal. Gracias porque has indicado que bendecidos, te Bendecidos, sí. Gracias porque lo has compartido. Correcto, amén. Y esperamos que lo sigas haciendo, compartiendo estos videos. Son diferentes a todo lo que existe quizás en, en, en la internet. Hay otros siervos de Dios que están haciendo también algún buen trabajo. Claro. Pero hay muchos que están haciendo Otras tanta cosas. tontería. Porque en el internet ahí te encuentras de todo: como un bueno, sí. algo regular, malo y hay de lo peor. El, el, el, es como un río desbordado cuando, cuando viene las crecientes. Las, las crecientes, este, sí. Este que ahí Recoge lleva de todo. De todo. Y ahí va: de todo. Toda basura y no basura. Peces buenos, peces malos. Gente, y muy bueno. Estamos en un, en un mundo que está volteado al revés. Al revés, así es. Ayudémonos unos a otros a enderezar este mundo. Te necesitamos. Así es. Dios así quiere es. usarte. Ten a Dios en tu vida. Recibiendo a Cristo Jesús para empezar. Amén. Vamos a orar. Amén, le alabamos. Yo quiero que en este momento te asinceres con Dios, escúchame bien, asincérate con Dios y dile así, Señor, oh, reconozco mi error, reconozco mi falta, reconozco que no te he tenido en mi corazón como es correcto y como es debido conforme a tu palabra. Hoy, Señor, en este instante, en este momento, te sí, recibo señor. en mi corazón. Pon tu espíritu es. en mí Aleluya, para sí. que me ayude Bendito a cambiar, nombre, a señor. transformar y yo ser de ayuda y de bendición Pedido para los señor, demás. Toque corazones, Padre Santo, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias por enviar en a Jesús, Jesús a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Que vino y sufrió nomás para dar mi salvación sí, a mí. Cristo. Y yo la acepto. Y yo la recibo. Usted, ahora mira, mi sí, señor, señor, señor Jesús, te acepto te recibo como sí, mi señor, señor y como mi Salvador. Aleluya. Para la gloria del Padre. Así en sea, Cristo padre, Jesús. En Jesús. Aleluya. Gracias, amén. Gracias, amén. Gracias, amén. Señor. amén. Amén. Y vamos a orar sí, amén, era, amén, amén. por todas las necesidades que hay en la gente en este momento. Por todas las personas amén. que nos han escrito que tienen alguna necesidad en especial. Así es. Mira. Extiende tu mano. Exténdela hacia el cielo. En nombre de Jesús. Y si puede, las dos, pues las dos. A lo mejor ahí en la oficina te van diciendo, oh, ¿qué, qué, ¿qué tiene esta? Mira, está con las manos ahí levantadas. No bueno, levantadas. Si, si no quieres levantarlas así, pues aunque sea así. Pero que Dios vea que tú Amén. estás tomando una iniciativa. Amén. Padre Santo, cualquier necesidad. Te si alabamos, Señor, glorificamos. De matrimonio. Su nombre, Señor. De finanzas, sus manos, de señor. salud. Padre Santo, los ponemos en sus ponemos, preciosas manos. Miren cuántos correos señor, hemos recibido. A cada persona. Yo quiero señor, padre Santo, escrito, señor. Así mire, como los ponemos en sus preciosas manos, que ahorita en este hay, momento, Señor, este usted miedo, resuelva padre, cada necesidad y cada corazón, situación señor, por la que está pasando esta personita. Y que cada día, Señor, le busquen de corazón. Y padre Santo, sí, señor. Que cualquiera que en este momento Ay, le Cristo, puede Dios, creer. Sí, señor, que reciba su bendición. Sí, de ti te digo: recibe sí, la bendición del Santísimo. Bendición. En el nombre recibe del Padre, la bendición. en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo sí, Aleluya. Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. amén. Sí, amén. amén. amén. Y amén. amén. Escríbenos, por favor, ahí está en su correo. Le sugerimos que pues abra una cuenta en Gmail en, por Google y para que usted reciba que se haga un, una pues un, una cadena ¿verdad? De, sí, de los círculos de los círculos de, de oración para que usted reciba la información cada día de lo que estamos haciendo en el espacio de hoy oramos, uh -huh. así de que suscríbase, suscríbase y póngale ahí un me gusta y compártalo entre sus amistades y familiares y pónganos en los círculos cuando entre a gmail.com, ahí en Google, ahí en Google Plus, en Google Plus. Ahí, ahí lo va lo a hacer usted. Regístrese y pónganos en sus círculos. Y eso Correcto. hace la conexión y cada vez que hagamos algo, usted es el primero Así que es. se entera. Así es, gracias, gracias por su tiempo, por su atención, gracias por compartir, gracias por ponerle un me gusta y siga usted viendo esta serie de videos porque sabemos que esto Hay puede ser de bendición y, y, y a muchas personas que no lo están viendo pero usted puede compartirlo compárteselo por favor así es, le esperamos en el próximo bendiciones video bendiciones y nos vemos así en el 2 en el en la parte 2 en la parte 2 así es y bendiciones aparte, ya tenemos más de 470 videos ¿eh? Así es. Así que, compártanos. Gracias y un abrazo. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones.